hola a todos bienvenidos en esta oportunidad les voy a comentar de las características de almacenamiento persistente en java concretamente de los ficheros en primer lugar mencionemos que para tener disponibles los datos de forma permanente es necesario guardarlos en, en dispositivos de almacenamiento secundarios tales como un disco duro una memoria flash en general un dispositivo externo en, eh, para el estudio de los ficheros en java pues es necesario comprender lo que son los flujos en el lenguaje Java. Y adicionalmente para el estudio de, de, de los ficheros, repito nuevamente, es necesario importar o utilizar todas las clases que están disponibles en el paquete java.io. Ahí se va, ustedes tienen a su disposición eh, una gran cantidad de clases para entrada, flujos de entrada, flujos de salida de datos los cuales se los puede utilizar y estos eh, clases ya disponen de los métodos adecuados para manipular la información en un fichero bueno antes de eso eh, les quería mencionar de lo que son los flujos no los flujos de hecho no se aplican directamente a lo que son o no es una eh, técnica propia de lo que serían los ficheros cuando ustedes están haciendo una aplicación o cuando se desarrolla una aplicación por ejemplo para comunicarse en internet una especie de un chat para transferir datos a través de la red pues lo que siempre se está utilizando son flujos de datos que es una una cañería un tubo sobre el cual va a fluir la información desde un origen a un destino eso es un flujo de datos es decir no se aplica netamente al entorno de ficheros en este caso pues se lo utiliza para definir un flujo de datos que va desde nuestra aplicación hasta un archivo ya sea de entrada de datos o un flujo de salida de datos otra cosa importante de mencionar normalmente por más simple que sea una aplicación pues estamos utilizando flujos de entrada y salida de datos cuando se hace una aplicación simple por ejemplo leer datos desde el teclado pues lo que se define ahí es un flujo eh, de, de datos que va desde el teclado hacia la aplicación y, y, y de, a la manera inversa, cuando en una aplicación se presentan datos en pantalla, pues igualmente hay otro flujo en el cual desde la aplicación está emitiendo valores, emitiendo datos a, hacia la pantalla. Entonces, miren, veamos en este ejemplo, yo, eh, he declarado un objeto T y un objeto P, sí, T de teclado y P de pantalla, porque estoy eh, implementando este ejemplo simple que les había mencionado de flujos. Entonces el objeto T es de tipo in, InputStream y el objeto P es un PrintStream. Y en el, en, en el objeto T pues le estamos indicando que o le estamos cargando aquí el sistema System.in, es decir, el flujo normal de entrada de datos. Y en la en el objeto P el objeto System.out o el flujo normal de salida de datos. Tengo el método leer y miren que en este caso tengo el p.print p, p repito de pantalla y print es un método de este objeto para imprimir lo que estoy ahí diciendo lo que se imprima un mensaje que ustedes bueno lo ven ahí entre comillas estoy utilizando el método print del objeto p o pantalla que lo he definido anteriormente entonces se está ejecutando este método y lo que hace este método internamente es eh, presentar información o enviar información Hacia la pantalla, ¿sí? un, un flujo de salida de datos que va desde el programa hacia la pantalla para presentar el mensaje que ustedes tienen en teclado. Luego, miren, tengo eh, nuevamente o estoy utilizando el método read del objeto teo, teclado. Lo que hace en, en ese punto es leer, el método read lo que hace es leer desde el teclado un valor, un dato. Bueno, y en este caso se va concatenando, tengo un ciclo while que va eh, leyendo cada una de las letras que se va digitando en el teclado pues la, se las va recuperando y se las va eh, incrementando en el, en la variable texto que al final pues obviamente es lo que, se, que, que es lo que vamos a presentar pero en este caso quiero puntualizar que tengo un flujo de entrada de datos un input stream que sería eh, o que se estaría representado por el objeto t o teclado y ahí este objeto dispone del método read que obviamente es, es parte de, de esta clase del, del, del input stream que lee datos, ¿sí? read para leer o para recuperar datos desde el teclado pues el proceso es, eh, termina mientras eh, la variable letra o eh, el valor que está en la variable letra es eh, o se va a ejecutar mientras sea diferente de, de enter, ¿no? es decir el proceso va a finalizar cuando yo presione la tecla enter y luego se cierran eh, en este caso el flujo T para entrada de datos tengo que, cuando termino el, el proceso, cerrar el flujo de datos y luego tengo el método escribir o definido en esta clase, en esta aplicación, el método escribir. ¿Qué es lo que hace este, este método? Pues utilizo el objeto P de pantalla para imprimir datos en, en, en este flujo de salida. Presento un mensaje que dice el texto ingresado es y concateno obviamente con el valor que lo había antes ingresado desde el teclado. Y finalmente cierro el flujo de datos. Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que serían los flujos de datos y como les digo, utilizando en lo que comúnmente se hace, ¿no? uso de eh, teclado y el uso de pantalla como flujos de entrada y salida de datos respectivamente. Bueno, este es otro proye eh, otro otra aplicación en la cual eh, quiero puntualizar el, los objetos o la clase File, ¿no? La clase File igualmente pertenece al paquete Java Java.io. Es muy importante el uso de este de los objetos de la clase File, puesto que los objetos de esta clase igualmente tienen o disponen de métodos para yo manipular la información de un fichero en el sistema operativo del fichero en sí que lo estoy trabajando miren que se crea el objeto file de un eh, ya sea de un directorio o de un archivo en este caso estoy creando eh, el objeto file del, de un dir directorio específico tiene por ejemplo eh, los, el, este objeto f repito de la clase file tiene un método por ejemplo para preguntar o para indicar si, si el la información cargada en este objeto es un archivo es un directorio pues presenta un true o un false isfile me va a devolver true si es que el, la información es un archivo en el caso de is, is directory que ustedes ven ahí me va a devolver igualmente true si fuera un directorio en este caso en este ejemplo particular pues ahí me va a devolver verdadero Porque lo que yo estoy accediendo es al, al directorio papers de esa ruta que ustedes están viendo pues a continuación yo puedo obtener el nombre del, del archivo en este caso o del direct, perdón del directorio en este caso si fuera un archivo pues el nombre el pad en el cual está luego hay algunas otras eh, operaciones que las he puesto ahí si es que eh, el, el recurso existe y si es que es un archivo pues me va a presentar información es que es posible leerlo si es que es posible escribir cuál es el tamaño de, de ese archivo, toda la información relacionada. Luego, en el caso de que el, el recurso sea un directorio, pues lo que estoy haciendo en, el, en la siguiente estructura, en este if de aquí, recorriendo todos los eh, archivos de ese directorio, pues me presenta un mensaje que dice el directorio existe y tengo un for para recorrerlos. Miren que el método... El objeto f tiene un método list en el cual se listan todos los eh, archivos que pertenecen a ese directorio. Lo que estoy aquí haciendo es presentando el nombre de cada uno de esos archivos. Pues para revisar la, qué métodos tiene este archivo o cualquier otro, pues ya les había mencionado en, una, en un video anterior que... Deben ir o pueden ir a visitar la documenta, a buscar en la documentación de la API de Java. Ahí está la, la descripción de todas las clases de un paquete que ustedes quieran, de un paquete específico que ustedes quieran eh, revisarlo, ¿no? Qué métodos, qué atributos, qué constructores, qué tipo de excepciones genera ese, esos métodos. Aquí en este caso, pues estoy utilizando una mínima cantidad de métodos disponibles en el, eh, en los objetos de la clase File. Repito, este es muy importante el uso de este, de estos objetos, puesto que me van a permitir manipular de mejor manera la, la información de un archivo. Bien, gracias por su atención.